Hola, bienvenido y bienvenida a este nuevo video. Hoy te voy a mostrar cómo vamos a colorear una falda en un material semibrillante. ¿Listo? Muy importante, si quieres ver cómo coloreé la piel del figurín, ve a mi cuenta de Instagram, simplemente haz clic aquí en esta burbujita y te daré el enlace para la cuenta de Instagram y ahí en Instagram TV te voy a mostrar cómo coloreé la piel recuerda seguirme en redes sociales y bueno, comencemos entonces para esta falda la voy a colorear de un tono azul a mí me gusta muchísimo hacer cartas de color con mis marcadores como son estas esto que me permite yo tengo muchos marcadores y muchos colores, entonces siempre me gusta cuando compro uno nuevo hacer una muestra de color. Con eso yo ya sé qué color exactamente quiero, entonces para que vayas viendo los tonos que vamos a usar, va a ser este que es el 90, 91 y 92, que son estos tres. ¿sí? La idea es que la falda al final pues, se va a ver más hacia este tono pero estaremos usando estos tres colores entonces te recomiendo hacer siempre tus cartas de color ¿listo? a propósito, si quieres ver cómo colorear eh, figurines eh, en otras técnicas con lápices de color y demás también te recomiendo esta lista de reproducción que vas a ver acá después de que termines de ver este video. ¿listo? entonces voy a comenzar por el tono más clarito que es este azul y simplemente voy a ir, primero, solamente para mostrarte, eh, voy a ir coloreando dónde están las sombras. Entonces, esta falda es una falda circular o rotonda. Entonces, si ves todas estas partes, se van a notar mucho más oscuras que el resto. Entonces, por ejemplo, acá simplemente voy a colorear estas partes internas. En esta parte realmente quiero hacer solamente una capa porque pues vamos a estar oscureciendo mucho más esta falda y pues es bueno que cuando estés coloreando con tus marcadores trata de no pasar por el mismo lugar en la misma capa, es decir, por ahí y otra vez y otra vez y otra vez porque eso hace que se manche mucho sobre todo pues dependiendo también de, del tipo de marcador que tengas, ¿no? entonces mira por acá también vamos a tener mucha sombra ¿Sí? la sombra que nos va a dejar este saco también la voy a marcar acá mucho cuidado también con la mano bueno esto es como la pretina entonces voy a marcar la sombra aquí acá y debajo de los dedos Prefiero no hablar en ese momento para no equivocarme. Eso es lo bueno también de los marcadores de punta pincel, ¿no? Nos permiten llegar a esos pequeños detalles que a veces son un poquito difíciles. Igual toca con mucha paciencia. Bueno, y debajo de la mano también vamos a estar Haciendo esta sombra, ¿no? Recuerda, es como una sombra proyectada. Entonces, espero que seque muy bien y voy a pasar también... Simplemente me gusta siempre empezar así para que tú lo veas mejor. Realmente podemos pintar todo de un solo tono y luego comenzar a hacer sombras, pero me gusta hacerlo así para enseñarte. Ah, Bueno, acá por ejemplo me hace falta también una sombra. Me va por acá y voy a marcar ahora a terminar de colorear estos eh, digamos paneles o estos volantes que nos queda de la falda pero voy a reservar un espacio de luz justo inmediatamente después de la sombra es decir las que vemos ahorita son las sombras y enseguida voy a hacer una luz por ejemplo acá dejo ese espacio en blanco y voy coloreando Sí, es como si dejáramos una pequeña línea blanca reservando el blanco del papel que nos va a ayudar a hacer la luz más adelante. Y lo mismo por acá. Ahora voy a tomar el siguiente tono, que sería el 91, recuerda, tú simplemente puedes seleccionar tres tipos de azul, del más claro al más oscuro. Voy a seleccionar el del medio y voy a intensificar las sombras que hice al comienzo, solamente las sombras, es decir, por dentro, por ejemplo acá. La idea cuando trabajamos por capas es no cubrir totalmente el anterior, sino dejar que se note un poquito. ¿Sí? Solamente la sombra, ¿cierto? Los que están como por dentro. Y también la sombra que nos va a dejar este saquito encima de la falda. Igual en los dedos. Ahí ya me, me distraje y entonces ya pinté casi un dedo azul. Voy a volver a quedarme callada. Eso es. ¿también te pasa lo mismo con estos pequeños detalles? <risa> cuéntame en los comentarios bueno y entonces ya llevamos dos capas ¿no? la primera del más claro la segunda del más oscuro en la siguiente puedo usar también el tono más oscuro para lo mismo, seguir intensificando esas partes entre más brillante sea el material más blancos va a tener y entonces, si por ejemplo, no es el caso, pero si estuviéramos haciendo vinilo o charol, podríamos dejar incluso espacios blancos, porque eso tienen esos materiales que son demasiado brillantes y van a tener esos, esas luces bien marcadas. En este caso, como es semibrillante, yo los estoy reservando, pero al final voy a pasar una capa con el más claro a todo. Para que se combinen se termine como de combinar los colores y, y pues se vea un material que es como sem, semi brillante. ¿Sí? Estas faldas rotondas son bien bien bonitas y tienen mucho vuelo. ¿no? entonces por eso también se va a marcar bastante. Esta parte, acá en la pretina, se alcanza a ver un poquito, entonces voy a marcarla. ¿Te ha gustado lo que has visto en este video? Suscríbete para aprender más de diseño e ilustración de moda. Ahora entonces voy a tomar el tono más clarito y voy a cubrir todo lentamente. Esto me va a permitir que los colores empiecen a mezclar. Y vas a empezar a ver también cómo se nota ese trabajo de capas, ¿sí? Cuando se seque lo veremos mucho más, pero fíjate que ya se ve un tono más claro al más oscuro. Y eso es lo que queremos lograr. Pero la clave está en que no pases dos veces por el mismo lugar en la misma capa, ¿sí? Cuando estás haciendo otra capa después de que se ha secado no hay problema. Pero en la misma trata de que no para que no se manche. Recuerda que si quieres aprender de forma personalizada, a tu ritmo, puedes inscribirte a mis cursos virtuales. Tengo cursos virtuales en mi sitio web y ahí te estaré enseñando de forma personalizada, Estaré corrigiendo y revisando tus ejercicios esto pues solamente lo hago con mis estudiantes entonces rico que podamos conocernos en este espacio que he preparado para ti no si quieres ver todos los cursos que tengo disponibles de diseño e ilustración de moda puedes ir a laura barra cursos y ahí los puedes ver todos bueno esto está quedando genial Vamos a tener que intensificar un poquito más algunas sombras, pero fíjate que ya empezamos a ver todo ese volumen, ¿no? Entonces, aquí la idea es seguir con el mismo principio, seguir oscureciendo los lugares donde hay más sombra. ¿Sí? E incluso, si quisiéramos al final, podemos también... Eh, utilizar un lápiz de color blanco para sacar algunos brillitos en caso de que se te haya oscurecido mucho, por ejemplo, eh, la falda, ¿no? el coloreado. ¿Sí? En medio de eh, estos, que, estos, estos volantes que están como por encima Voy a pasar otra vez con el color más claro, ten cuidado de no confundirte, yo siempre los dejo como aparte para, para no confundirme. Y en medio voy a pasar una última vez como para que también se vaya realzando el volumen. Si ves que el marcador de pronto te ha quedado como manchado o algo así, debe ser que tiene buena transparentabilidad el marcador, entonces puedes aprovechar y dar una nueva o una última capa. ¿Sí? Todo depende de cómo tú lo veas, ¿no? También tenemos que afinar nuestro ojo para eso. Algo que nos sirve mucho también es entrecerrar los ojos. Eh, mientras ves tu dibujo y vas a ver que encuentras lugares donde falta sombra... Entonces, esa es la clave. ¿Sí? Se ve bastante bien. Si quisieras, entonces, con un lápiz de color blanco, bueno, esto no es lápiz, es este esfero de gel, pero solo para mostrarte, podrías, por ejemplo, hacer muy, del, eh, muy suavecito con el lápiz de color, aquí, aquí, que son los lugares donde tenemos luz, ¿no? Realmente donde la reservamos, pero fíjate que empieza a secarse, en mi caso, ¿no? y se empieza a ver muchísimo, muchísimo el volumen. Ya sabes, si te gustó este video, suscríbete a mi canal para seguir aprendiendo de ilustración y de diseño de moda. También recuerda visitar nuestros cursos, y algo muy importante, quiero que me cuentes en los comentarios cuáles son los materiales o los textiles que te parecen más difíciles de ilustrar. Quiero saber también para enseñarte, enseñarte en los próximos videos. Recuerda, si quieres ver cómo coloreé la piel, ve a mi cuenta de Instagram, me encuentras como arroba Laura Fashion Illustrator y ahí puedes ver en Instagram TV cómo lo coloreé. Un abrazo y nos vemos en los comentarios.